Bueno, ojalá que nos venga un cambio, pues, porque es que eso es lo que queremos, no que algunos están bien, otros estamos mal. No me mira, a mí cómo ando. Y ahí, las cosas no se alcanzan tan caras. Sí, entonces eso es lo... Lo que pasa, o está sea, difícil, claro. ¿Es que ¿cuánto vale un quintal de, de, de abono? Vale 1.200, 1.300, 1.400. Y hay un pobre, ya no lo alcanza. Yo toda la vida he sido liberal. Siempre. Desde que nací. Y yo, que no me gustaría que mi partido te recompense. Ah, yo cómo explicarles la razón, claro. pero la verdad que eso es, ¿eh? yo vuelva a ser y tal vez con esa gente cambia, porque yo me acuerdo que cuando el Partido Liberal mandaba, todo abundaba. Y, y esto, cuando el club de la revolución decían que todo gratis regalado, que. Aquí no iban a haber este, alteraciones de nada, que la luz iba a ser regalada, que el agua iba a ser regalada, y mire, que ya no se puede ni comprar el agua. La verdad que no mucha. Yo siento que no quieren, no sé, no sé, quizás. Porque usted sabe que cada quien piensa diferente, entonces no, no sabemos el por qué, pues. No nos animan, otros, otros están trabajando, eso también no lo, no, lo, no les permite asistir a los centros pero allí en el allí donde están allí en el las votaciones la gente acude bastante allí en ese reparto a votar ¿sí? Sí. y también de estos lados porque ha habido transporte y la está transportando a la gente para allá para atrás a sus casas la verdad que el que se ha elegido que trabaje por la ciudad porque eso es lo que uno espera que haya cosas buenas que hagan cambios